Mejor de mañanas Es tan linda de verdad, tan bonita y natural En sus ojos quiero perderme Su carita angelical Pero de angelito no hay Y un poquito pa' conocerle Las palmas arriba, levántele Pa, pa, pa, pa, pa Suena el mambo yeah. Buenos días, buenos días es tan linda de verdad, tan bonita y natural, en sus ojos quiero perderme su carita angelical, pero de angelito no hay ni un poquito para conocerle. Vos también podés querer, no es tan mal, no es tan mal. Vos también podés querer, no es tan mal, no es está... Dice, rosas y caramelos. No son, no son para regalarte. Hoy yo quiero que flotes en mil poses diferentes. Rosas y caramelos no son, no son para regalarte. Hoy yo quiero que pienses en todo lo que quiero hacerte. Buenas, buenas, buenas. Son mambo con las familias que nos están mirando. ¡Salud especial! La botella que jugó de la noche el hotel pero mami, ¿qué pasó? Ahora aquí ya somos tres. Es tan linda de verdad, tan bonita que se ve. Ahora mami, somos tres. Vos también puedes querer. No es tan mal, no es tan mal. Vos también podés A bailar. Con las palmas arriba, las palmas arriba. Muchísimas gracias. Esa. Fuerte los aplausos arriba para el Mamboche. Gracias. Muy bueno. Ay, gracias. El aplauso para los chicos del Mambo. Bienvenidos. Gracias ¿Cómo por bien. Jonathan Ay, dale, y Gonzalo, que Son, bueno, las voces de este grupo. Pero lo cierto es que el Mambo... Una formación completa en el escenario como digna banda de cuarteto, ¿no? Así es, así así. así es. 11, 11 músicos. Es un montón. En total son muchos 11 para coordinar 11. Es, es un laburazo. Es ¿no? difícil, pero claro. bueno, con paciencia se, se logra. Qué lindo. Con pasión, sin duda. Con pasión aparte. No su y aparte este está es. en auge el cuarteto. Si bien es un género que ya, bueno, tiene sus años, años. aquí en la Argentina y que ha tenido grandes figuras, ahora eh, con el resurgimiento ¿no? de grupos como La Conga y demás, sí. es algo que todo el mundo quiere escuchar cuarteto. ¿no? Sí, y en una fiesta no puede faltar nunca. Claro, oh, no puede faltar nunca. Exactamente. Y muchas reversiones de canciones que quizás no son del género, Exacto. pero si las pasás a. Al tiempo cuarteto Viste como que tienen esa onda sí, Y, y dan sí. muchísimo para bailar Sí, es verdad, es verdad. La, Qué lindo. Bueno, este es, era un tema de ustedes Este es un tema propio Original. Ajá, De la banda ah, Así buenísimo, que esa. bueno Le mandamos un saludo a Fede Que es el tecladito Él fue el dio, escritor él ah, escribió, él escribió el escribió música poeta. Y bueno Y todo de a poquito Le fuimos poniendo algo Así que Excelente. Un tema propio así Me que, encanta ah. ¿Hace ya o sea, cuántos años? Bueno, estamos la hace la 15 años Eso, un 15 años. <risa> eran unos pibes O sea, son jóvenes Salidos de la secundaria Claro, pero eran unos niños prácticamente Exactamente Así que hace 15 años bueno, justamente esta noche festejamos los 15 años en el Teatro Selecto. ¡Ah, muy bien! Eh, así que están todos invitados a, ir a, la, a las ¡Extacular! 21 horas. Quinceañeros. Chicos, ¿cómo, ¿cómo ha sido este camino recorrido estos 15 años desde Mendoza? ¿Cuesta hacer esta música? ¿Fue fácil de ustedes pensarse. Y la verdad que cuesta, eh, siempre trabajar acá en Mendoza por ahí con la música propia es, uh -huh. es como más complicado, pero siempre, bueno. apostar a la inicial, propia, que es un exacto, todo, Inicialmente, ¿sí? bueno, de hecho nosotros hacemos música cover, hacemos cover de la conga, de claro. banda 21, uh -huh. pero bueno, siempre tratamos de meter el, temitas nuestros, temas sí, propios, claro. reversionados también, así que bueno, estamos un poquito por todos lados, pero bueno, siempre arrancando desde el cover. Claro, Por supuesto así sí, vale. Uno así arranca Y después se va animando A presentar lo propio Está ah, buenísimo sí. Pero me imagino Que a lo largo De estos 15 años Ya tienen como su público Que los sigue Cada fecha que comparten Están ahí Esas caritas conocidas Acompañándolos Sí, ¿o no? sí Familia, amigos también, sí, seguro. también Muchos no... amigos Familia claro. Y bueno, Y amigas Que se han ido sumando A este fans club Le decimos nosotros pero es una, es una fanática. Sí, más sí, que fan que... Club, nosotros somos la claro, claro, o sea, se me se encanta, qué lindo. Sí, se eh, se eh, se les vamos a pedir va. a los chicos del Mambo que nos regalen otra canción. No, la invitación no. está hecha eh, esta noche, el cumpleaños de 15, me encanta porque no, 15, ¿sí? claro. van a bailar en paz. Sí, salimos con Claro, Con vestido, todo lo cumpleaños de 15 en el Teatro Selectro. ¿Alguna otra fecha para invitar a la gente? También, bueno, mañana, sí, mañana, bien, digo, estamos en Puente Bar, en San Martín. Ok, perfecto. Y después, sí, a Dios, hasta enero tenemos todos los fines de semana. Qué lindo, ocupados, a full. Así que... Bueno, en las redes sociales pueden buscar a los chicos del Mambo, van y los siguen para estar en contacto con su música y también para poder ir a verlos en vivo. Claro Exactamente. Muchas gracias. por chicos, le vamos a pedir otra de sus canciones. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Eh, ¿Se viene, Joey. Un enganchadito, hemos sacado un enganchadito hace poco vamos a presentar dos temistas, ¿Vamos? Vamos. Después... Dale, Estén música los... maestro. esa <risa> Donde hago piruetas y empiezo a caer Las palmas arriba, che, dale, dale, dale Besar esa boca no tiene clemencia Besar esa boca es jugar y perder Besar esa boca se ha vuelto locura Por eso, mi amor, no te quiero perder Maldito el tiempo que se acaba Cuando estoy contigo Maldito, maldito el tiempo que tú no estás Maldito el tiempo que se esfuma Cuando te preciso Y bendita que seas mi necesidad seas mi necesidad ¡Esa! ¡Vamos, No Guerra Récord Ahora su amigo Dice Vuelve Por favor Como estés, como sea Que a nadie le importa Y aunque te hayas manchado Si eres su no me importa si es peca, vuélvete lo ruego porque estoy desesperado decidido de a aceptar lo que sea tú has ganado ya no ves que si Que solo tú me has dado Ten piedad de mí Gracias Muy bueno Qué linda qué linda Compartir el viernes con música fiestera El aplauso para los chicos de El Mambo Ellos sabe. la invitación A seguirlos en las redes sociales Y a bancar la música mendocina Por supuesto Que es tan importante Chicos, un placer Gracias por venir Muchísimas gracias a ustedes por la invitación